Hola, qué tal, amigos de YouTube. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un videojuego colombiano del cual me siento muy feliz de compartirles. Obviamente, yo todos los videojuegos colombianos que les he compartido me alegran mucho y me fascina y cada día tengo más y más ganas de decirles, miren a este videojuego es colombiano, este videojuego es colombiano, este videojuego es colombiano. Pero quiero hablarles de este porque este es un juego que le tenía muchas ganas de jugar, lo había aplazado, lo había aplazado porque estaba como en orden de qué juegos iba a ir jugando. Y resulta que este juego eh, se llama FUSA Adventure. El título posiblemente a muchos les parecerá curioso porque, bueno, ¿qué significa? Bueno, es un juego de palabras, FUSA y Adventure. Eh, FUSA es como una forma abreviada de llamar a la ciudad de Fusagasugá, la ciudad donde yo nací. Y también la ciudad de donde es el desarrollador de este videojuego, que es Carlos Zimbaqueva. Eh, él presentó este videojuego en un programa de incentivos para la reactivación económica y pues ganó, ganó con este juego. Es un juego para móvil y les voy a hablar un poquito de qué es, de qué se trata el juego y lo empezamos a jugar, ¿les parece? Bueno, dice, la historia inicia en la ciudad de Fusagasugá. Ya lo, ya lo dije antes, ¿no?, donde un día por motivo de adecuaciones en la malla vial, precisamente en el puente del águila, se hicieron perforaciones profundas que llegaron hasta un antiguo entierro de la época de la colonia. Allí se encontró un sarcófago que contenía un monstruo, el águila del puente, un ser mitológico que hace milenios convivía en armonía con los humanos, pero a la llegada de los españoles se volvió hostil, robando a las personas y llevándolas hasta las montañas dejándolas privadas. Pasó mucho tiempo donde los campesinos con ayuda de unos artefactos antiguos lograron sellar a la bestia y encerrarla en la base de su sitio de aparición o sea el puente de del águila Una vez el águila es liberada sume a toda la ciudad en una oscuridad completa y a todas las personas que encuentra en su camino comienza a llevarlas en sus garras hasta las montañas del cerro Fusacatán que también es un cerro real <risa> así, que como la así, así es como la ciudad entra en pánico y los habitantes se refugian en sus casas para evitar ser capturados por el águila. Entonces amigos míos, Fusa Adventure. Ahí les, ahí les comparto. Y vamos a, a jugarla entonces. Esto por aquí, no sé si esto deben ser los créditos. Efectivamente aquí están. Carlos Andrés Simbaqueva Quevedo. habla de creación, diseño y desarrollo del videojuego. Aquí está su arroba para que lo agreguen, para que lo busquen. Aquí se proyecta, lo que les dije ahorita, proyecto ganador. Aquí cultura para reactivarte. Ta, ta, ta. O sea, esto no es cualquier jueguito de todas formas. Si, si, si, si se ganó este, este incentivo fue por algo. De todas formas, ¿no? Entonces, eh, les voy a, Aquí yo no sé, yo me voy a extender y espero no aburrirlos, pero por ejemplo, esta, esta iglesia que está aquí. Esta iglesia, esto es la iglesia del centro de Fusagasuga. Eh, la, uno la identifica fácilmente, pues, por sus dos torres y, y todo esto, ¿no? Y la formita, bueno. Al parecer el, el videojuego se divide por episodios, así que pues vamos a empezar a jugar, pues, por el orden, el primero, ¿no? Buenos días, ¿es usted el famoso Francisco, el hombre cazador de leyendas? Sí, señor, el mismo. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, ¿y cómo pasan las conversaciones? Ahí estoy haciendo un toque, pero veo que no está pasando pasando nada. Don Francisco, lo necesitamos. La ciudad de Fusagosugá ha sido tomada por una espantosa águila gigante que despertó de su sueño. Está raptando a todos los ciudadanos y nos sumió en la oscuridad total. Suena urgente, voy en camino. Don Francisco el Hombre, aquí sería como el, el, el Val, Valhensi, Val, Val Van Helsing. <ríe> Miren, si, si, si, si se dan cuenta, el águila está aquí atrás en, en la... Ay, yo no sé, creo que yo estoy tapando el águila. Pero el águila se ve ahí detrás como de la iglesia, sí, pero toda así como entre la niebla, ¿no? Como no hay luz ni energía, le daremos una lámpara de luciérnagas. La luz y energía, sí, eso sí, en él tiene la culpa porque acá siempre pasa eso. Daremos una lámpara de luciérnagas que se alimentan del néctar de nuestras orquídeas. Las orquídeas es una, una flor muy autóctona de acá, es, es el símbolo además, la flor, la flor de la ciudad. Úsela también para eliminar enemigos, son sensibles a la luz, listo, ya, ya tenemos el primer dato. Excelente, ¿cómo podemos destruir a la criatura? Mijito, si reunimos las reliquias, al parecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hay nueve reliquias que hay que eh, recoger. Esto podemos capturar y encerrar al habichucho. Esta brújula le indicará dónde está cada una cuando le demos una pista. Muchas gracias, señora. Confíen en mí que los ayudaré con su problema. <ríe> la señora toda. Esa señora se parece incluso a, a, la, a tiene un aspecto a, a Margarita, a la loca Margarita, solo que como la loca Margarita era toda de rojo, y esta tiene verde y rojo, entonces no, no tanto. Si se siente cansado, puede comerse una vara con arepa. Resulta que una vez, bueno, acá en Fusa hay como un dilema y es sobre cuál es el plato típico. Y hay como dos, dos hay en cuestión y uno de esos es la vara con arepa. Que encontrarán en el camino para retomar fuerzas. Eso se ve muy rico. No se demore, lo estamos esperando, don Francisco. Usted es nuestra única esperanza. No se preocupen, estoy en camino. wow, wow, wow, wow tremendo. Bueno, pues vamos a mover a, a Don Francis Pero lo que no entiendo es, ¿esta es la Aquí estamos en el centro de la ciudad Ahí dice Ah, miren qué bonito Los lugares que tienen como signo de admiración Nos dan información sobre dónde estamos O sea, utilizaron en, en cierto modo Como un mapa de verdad de la ciudad, ¿no? Parroquia Nuestra Señora de Belén Construcción representativa del municipio Con estilo romano Creo que la parte del, del texto Sí se ve un poco extraña, ¿no? entendido, la parte del, del texto, entonces esta vez es la alcaldía municipal, la criatura solo salió del suelo y se llevó a un enemigo en sus garras, alcaldía municipal de la ciudad de Fusagasuga, ok, bueno, se supone que debemos de seguir las, la brújula y la brújula en este momento nos indica que debemos ir hacia arriba. ¿Qué tal, Don Francisco? Qué bueno verlo. Finalmente, dentro de la iglesia puede encontrar información valiosa que le ayude a acabar con ese monstruo. Ah, puede entrar a la iglesia? ¿En serio? A ver. Pues sí, hay como algo, unos cuadritos, pero no, no veo nada más. Como que todavía no, no me han dado nada. Bueno, sigamos. Ah, no, tenemos que salir de la iglesia. Lo chévere es que el juego utilizó, al parecer, siguió por un mapa, o sea, para crear el juego utilizaron un mapa en donde realmente ubicaron como la organización de la ciudad, calles, carreras, pues, en su artefacto, grupo creativo líder en publicidad e impresión digital, chévere, ¿no? Que <risa> colocaron publicidad de algunos lugares de la ciudad y creo que eso fue una, esto fue una propuesta por eso tan interesante. Es, es lo chévere de, de aquí del, del juego, de que colocaron lugares que de verdad existen en la ciudad, ¿no? Y que están ubicados en esas mismas direcciones, como en... ¿Sí? Seven Store, confección, prendas, publicidad... Yo, yo me voy a poner a hacer aquí publicidad y no voy a, a jugar el bendito juego. Bueno, de todas formas dice que... Ah, miren, la brújula nos indica que... Estudio 824, publicidad y estampado de prendas, ok. Esto ya... Ay, ah, hijo de madre! No me diga que se, se bloqueó ahí. ¡No se bloquee! Bueno, no se vaya a bloquear. Según el, el... La brújula... Esto... Me dice que el artefacto está aquí abajo. ¿Será que está dentro del de... ¿De la iglesia? ¿El artefacto está dentro de la iglesia? ¿En serio? Pero yo no lo vi el primer artefacto dentro de la iglesia... Pues al parecer sí, sí, como que sí, es dentro de la iglesia que está el primer artefacto que debemos recoger, pero yo no lo veo. Ah, ¿será esta hoja? Esta hoja parece... Sí, efectivamente es el primer artefacto. Mapa de la iglesia. Has obtenido mapa instrucciones. Ok. Ah, listo. Y ya, segundo episodio, ya recogimos el primer artefacto. Segundo episodio, vámonos. Oiga, esta señora... No estaba ahorita aquí. Vamos a saludarla. De pronto nos dio una pista. Vamos a llamarle Margarita. Pero yo sé que no es la loca Margarita. Margarita, Margarita. Los acordes de Emilio Sierra es lo que buscas para domar a la bestia. Emilio Sierra, compositor de la rumba criolla. Por si no lo saben, puedes hacer uso de su guitarra que está en el monumento. ¡Ay, así! ¿Dónde está? Listo, ya me dio la pista la señora. Hay un monumento en un lugar que, que solemos llamar. Uy, pero acá. ¿Cómo es que mato a estas criaturas que parecen como Pokémones? Bueno, matarlas, destruirlas. ¿Cómo es? ¿Con, con la luz? Con la luz me protejo, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay se está acercando. Ahí es, ahí yo puedo. Ah, sí, miren. Uy, y recojo orquídeas. ¡Wow! Eso está bueno. Miren, lo que pasa es que hay un lugar que es una calle que se llama calle, calle del comercio, camellón del comercio, callejón del comercio. También ahí se hacen los señores que venden las empanadas en la noche y en los días se hacen los señores que, que embolan zapatos. Algunos los llaman también papa picha. Pero, no, no, tranquilos, en verdad las papas no están pichas. Pero efectivamente ahí estaban. La guitarra porque hacía alusión a Emilio Sierra Y ahí hay una estatua de una campesinita Si no estoy mal, tocando como que una guitarra ¿o no que no? Ay, Dios mío, yo vivo en esta ciudad Nunca me he fijado bien en esa estatua Y es eh, una estatua en honor pues, a Emilio Sierra A la rumba criolla Tercer episodio Bueno, llevamos dos objetos, ¿no? Sigamos Wow, vamos a recorrer ¿Saben qué? Antes de... dice Dicen que en la estatua de la jardinera Se encuentra la famosa Orquídea de Oro Dicen que en la estatua a la jardinera se encuentra la famosa orquídea de oro. Vaya con cuidado. ¿Cuál? Ah, no mentiras. Perdón. En la zona del camellón del comercio ahí es un, un, eh, una estatua y es un es un hombre y la de la jardinera. Esta es en la plaza de la ciudad, en la plaza central, o sea, en, en lo que llamamos la galería, que es eh, la, la plaza de mercado de la ciudad. Pero antes de eso, quiero ir a una zona, no sé, que me suena, me suena, por acá, asumiendo que estoy yendo por las direcciones de mi casa tal y como, bueno, de mi ciudad tal y como, como, como, me las, ay, me las imagino. Por aquí estoy cerca... A ver, vamos a ver si esto de verdad... Es, estoy, estoy bien en cuanto a las direcciones. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué queda? ¡Ay! Está si sí no me la muestra. ¿Por qué? Bueno, por aquí va a subir. ¡Uy! ¿Acá qué lugar es? Pero acá hay... hay cae. Bueno... Y es que... O sea, es chévere. Literalmente montaron un mapa de la ciudad con toda la gente que pues que quiso que en, en el juego además aparecieran sus direcciones reales, su, sus lugares de de donde viven, o bueno, más que donde viven es donde tienen sus negocios. Entonces me parece algo muy chévere que hayan aprovechado este espacio y que Carlos haya tomado esa iniciativa de convertir un juego también en una oportunidad de publicidad, ¿no? Es que, uy, allá hay un... ¡Ay, esto es lo...! Ay, no me... Esperen, <risa> esta, esta casita... Me suena... Ay, pero porque ya no me salen? Mira, esta es la famosa zona real de los Gonobaiquerreas de Fusagasuga. Eh, pues acá, acá hay como una sede de los famosos Gonobaiquerreas. Y, y miren, le pusieron hasta el loguito del, del payaso. La verdad no sé si puede recorrer toda la bendita ciudad. Porque si Carlos montó toda la ciudad o por lo menos la zona urbana, la, la zona urbana central eh, colocó muchos lugares de, de FUSA, o sea tuvo en cuenta mucha, muchos lugares, pero hay unos que no, no me toma los datos, no me toma como la información, pero bueno, vamos a seguir hacia abajo porque debemos llegar a la galería de mercado de la ciudad, en la galería de mercado es donde está la jardinera, entonces vamos para allá, entonces por acá bajamos. Esto sería el equivalente a la... A la esto es esto donde se ven las palmas, pues efectivamente sería la calle Octava. O que se conoce como Avenida Las Palmas de Fusagasuga, por si algún día la quieren conocer. Entonces por aquí está la galería. Por aquí, por aquí. Ahí está. Ahí está la galería y ahí está lo que estamos buscando. Esta sería la galería de mercado de la ciudad. Ha recogido Orquídea de Oro la jardinera. Listo, vamos. Tres artefactos. Ok. Vamos, tres artefactos. Cuarto episodio. Listo, listo. Aquí está Doña, Doña Margarita. He visto por ahí algunas varas con arepa, pero por el momento no las he necesitado. Digamos que mi vida está bien. Has caminado mucho. Mejor ve en la bicicleta de nuestro campeón Lucho Herrera que está en su monumento. ¡Guau! ¡Wow! Pero a ver, el monumento de, de Lucho está bastante abajo, así que tengo que seguir por todas las palmas. Por todas las palmas. Y llegar al menos hasta el terminal y de ahí cojo una vía que me va a llevar hacia la estatua. Es como la, la, el camino más fácil que, conocer, que conozco yo. Creo que ya estamos llegando a, al terminal. Ya casi, ya casi. Este sería el pueblito Fusagasugueño, ¿me suena? No, mentira, ya llegamos al terminal, este es el terminal, este es el terminal, entonces vámonos por acá. Vámonos hacia allá, yo creo que ese, sí, este es el terminal, ahí terminan ya las palmas, entonces sí. Si nos vamos por acá, vamos a llegar a, a la estatua de Lucho Herrera. El terminal se encuentra cerrado, nada sale ni entra... ¿Y saben por qué está cerrado en el juego? Bueno, sencillamente cuando se hizo esta, este plan de incentivos eh, fue efectivamente con el objetivo de, de, de, qué? de, de fomentar un poco este crecimiento económico-cultural eh, de las ciudades pues debido pues, a todo lo que pasó con la pandemia. Y recordemos que durante la pandemia pues hasta las terminales estaban cerradas. Bueno, aquí llegamos. Esta es la estatua de Luchito Herrera. Más conocido como el jardinerito. Por aquí va a estar la bici. ¡Ahí está! ¡Listo! Bicicleta de Lucho Herrera. La encontramos. Vamos cuatro artefactos. Se supone que nos faltarían otros cuatro, ¿no? Cuatro y el capítulo final, que asumo que es el enfrentamiento contra el, el habichucho, decían. Quinto episodio. Bueno, ¿de aquí hacia dónde debemos ir o qué? Yo no veo a nadie por acá cercano. Bueno, parece que nos tenemos que volver o qué. Vamos a ver. ¡Ay, qué chévere! Podemos usar la bici. Nos van a permitir ir más rápido. ¿Será que si me voy por acá me eh, ¿Hay camino? ¿Hay camino para, para llegar? No, porque me tocaría irme como por Bosa, choque. No, no creo pero me muestra que recto la, a donde tengo que ir, no sé qué hago, qué hago, me arriesgo, no me arriesgo, pero tan chévere que va con la bici, eso está muy loco que, y está muy chévere, la idea de que a medida que uno vaya recolectando artefactos, estos artefactos le den a uno como una, ah no miren acá está el man que nos da pistas, se pueden usar y le mejoren a uno cosas, la velocidad y eso. Dice, un arma de los indígenas de esta tierra es lo que necesitas para vencer. Deberías ir al indio a buscarla. Listo, el indio, re fácil. Porque para llegar al indio podemos usar esta misma vía, que sería la Panamericana, y llegar a él. No, esos habichuchos ya ni me alcanzan. Con esa velocidad a la que van, ni me alcanzan. Entonces, con, por esta misma vía, en vez de irnos por las palmas, seguimos derecho... Y vamos a llegar al indio. Aquí llegamos. Rápido, rápido. Uy, pero este bichito me preocupa. Porque si se me acerca no me va a dejar agarrar la lanza del indio. Ahí la, la agarramos. No, no, no. No me toque. Obtenido flecha Sutagao. Wow. Su, los Sutagao se supone que es el pueblo indígena que habitó eh, originalmente pues, parte de este territorio de la ciudad. Bueno, seguimos entonces aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡No me toques, pajarraco! ¡No me toques! ¿Dónde está el señor que nos da pistas? Señor de las pistas, ¿dónde está, o oh, señora de las pistas? ¿No están aquí? Si cogemos por acá estaríamos yendo hacia benecer ¿no? No, pero hasta aquí llega el punto de la ciudad, por decirlo así. Vamos a ver entonces. Falta que. ¿Saben qué? Falta un lugar al que, me, al que nos envíen. Y ese lugar es el chorro pailla, pero no he visto. No nos han enviado todavía allá. Oiga, ¿será que me tengo que volver? Porque ya no veo ahora sí, ¿verdad? Nadie que me dé pistas, ni el señor, ni la señora, ni Naiden. No, ya no está el señor. Señor, señor de las pistas. No. Casi siempre eh, la persona que nos da las pistas está en la zona donde teníamos que recoger la última, el último artefacto. Entonces, no sé dónde está. ¡Uy! ¡No, no, no, no! Pero es que no lo veo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la persona de las pistas? ¿Será que está cerca? Ah, creo que ya vi. No, mentiras, No, no vi nada. Eh, casona Tierra Grata. Hogar de descanso del presidente Enrique Olaya Herrera. Efectivamente, acá hay una casona bonita, pero pues, poquito olvidada. Por ahí están intentando recuperarla. A ver si se puede. Eh? Ah, no, miren, acá está el man. Esta sería la, la avenida Manuel Humberto. Para un gran ave debes tener un gran pez. Una trucha de la aguadita sería el cebo perfecto. Guau, wow, me toca ir hasta la aguadita. Eso es tremendo camino. Pero bueno, entonces para ir a la aguadita nos toca irnos por toda la primera. Entonces vamos a subirnos por toda esta de la Manuel Humberto. Subimos por acá, que esto sería como la, lo que llamamos la 11 y nos vamos, esto ya sería como la, aquí todavía estamos al inicio de las, de las palmas, entonces todavía estamos como por buen camino, pero uy, acá esto sí está inundado de, de pokémones, de bichitos estos raretes, vamos, vamos, vamos, tú puedes, amigo. A ver, ya estamos bien arriba del pueblito. Oiga, qué chévere y qué detalles tan bonitos al meter muchas cosas de FUSA, negocios, eh, todo. Bueno, asumiendo que esto es por acá la primera, uh, creo que entonces la embarramos. Uh, no, pues nos toca por la primera y creo que nos desviamos, la primera es más abajo. Pase, pase, pase, pase, antes de que lo toquen. Esta sería la primera, ¿no? Asumiendo que esta es la, pri la primera que se convierte después en la vía la aguadita. ¿O no? ¿Y esto qué es tan grande? No, pero sí, esto debe ser como la vía la aguadita. Ah, pues eso debe ser como la palma. Sí, sí, estos son como los conjuntos de la palma y toda esta cosa. Pues madre, pero para pasar por aquí, ¿cómo hago? A ver, encendamos la... Listo, agarramos al primero. Vamos por el segundo. Lo convertimos en... Orquidecitas. Bueno, vamos por este tercero que se nos está acercando. Tenga. Y vamos por este... Como que sí estamos cerca de la aguadita. ¡Vamos, vamos, vamos! adiós Listo. Sí, por acá ser la aguadita. Sí, miren, trucha, trucha. Allá está. Tengo que girar aquí. Ahí está la trucha. Esto es la aguadita. Hacia la vía, hacia San Rafael. Cuando uno quiera ir a San Rafael, se va por ahí. ¡Tenga! Listo. Vamos por la truchita. Uy, esta fue la más como dura, ¿no? O sea, la más lejana ha recogido trucha arco iris <risas> listo listo vamos bien vamos bien bueno listo siguiente episodio séptimo nos faltan dos artefactos aquí bueno aquí ya nos dejaron la señora de las pistas más cerquita estaba más visible señora quieres mantenerte despierto durante toda la aventura ve por unos granos de café a la hacienda coloma te ayudarán wow ok de nuevo recorrido larguísimo porque la hacienda coloma está cerca del terminal de la ciudad entonces tendríamos que viajar bastante lejos pero bueno hágale a ver mijo. ya sabemos dónde es hacienda coloma terminal de transportes vamos vamos vamos nos bajamos de nuevo por toda la de las palmas y verán que eso es full ¿Qué le hacemos y más en bici Ahí lo único es que no nos agarren. Uy, no, pero ¿volvieron a aparecer ustedes aquí? No, puede ser. ¿Cómo es que ustedes vuelven y aparecen acá? No. Bueno, sigámosle. Vamos a buscar las palmas. Vamos, vamos. Las palmas, las palmas. Primero ubiquemos las palmas y ahí solo agarramos para abajo, derechito. Ya llegamos al parque, entonces sí, estamos cerca. Estamos cerca. ¡Ay, no, este bichito, hijo de madre! ¡Hágale, esquielo Listo, bajemos por todas las palmas. Y vamos a llegar a la Hacienda Coloma, si seguimos derecho. A ver, a ver. Hacienda Coloma, ya casi... Bueno, es que en Bici, más chévere, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está el café. Esta, este sería, ¿no? Efectivamente, granos de café Coloma. Granos de café. Octavo episodio. Ya casi, ya casi. Aquí el señor de las pistas, hoy sí está cerca el de las pistas. Señor de las pistas, te falta la mitad del documento. Debes buscar en el archivo histórico en la casona Balmoral. Fácil, nos vamos de nuevo por la... Ah, no, mentiras, por las palmas no, sino por la Manuel Humberto. Nos subimos y ahí está la Casonado al Moral. Entonces, vámonos por esta. Vámonos por... Subámonos por acá. Y la Casonado al Moral debe estar... A ver, este asumo que debe ser como el hospital. Esta la... debe ser la Casonado al Moral, pero no la veo... No veo que esté el, el archivo. Ah, debo entrar, asumo. Ahí lo encontré. <risa> listo, mapa de instrucciones. Listo. ¿Qué hay que hacer ahora? Señoras y señores. Este es el momento definitivo. Noveno episodio. Allá está la señora de las pistas de blue. Vamos y le preguntamos, señora. Díganos cómo agarramos al habichucho y lo encerramos en el puente del águila. Dice: el monstruo ha vuelto a su nido acércate a los altares y enciéndelos con las reliquias para completar el ritual ok, los altares son estos que están como con esta formita ok, aquí hay que encender uno, pero mire que yo me estoy acercando y no lo enciendo, no sé por qué porque este es un altar pero no, no se está encendiendo ¿se encenderá con estas? no para nada a ver, acerquémonos a este otro altar, por ejemplo. No, nada. No, no sé qué pasa. No, no entiendo qué debo hacer porque realmente estoy acercándome a los altares, pero no me sale ni, ninguna información. Y allá está el... el el águila, que efectivamente está en el puente del águila. A ver, volvamos a la pregunta a la señora a ver si es que yo estoy equivocado y estoy tomando muy mal la información. El monstruo ha vuelto a su nido. Acércate a los altares y enciéndelos con las reliquias. ¿Por eso? No sé cómo encenderlas. Me estoy acercando a ellos y no encuentro forma de encenderlo no se activa el botón este botoncito debe ser el de encender no pero no se activan no se activan tan raro a ver toquemos otros así que veamos alrededor a ver qué no tampoco es que no, no veo que exista como o sea, el botón no se, no se enciende para mostrar que se pueden ya. Bueno, no sé cómo activar esos. No, tan raro. Parece muy raro. De pronto sea algún bug, pero, pero el problema es que ya vamos tan avanzados que para poder completar esto, no sé. No sé qué tanto podamos hacer así. Pero es que no yo los toco, me acerco y no me no se alumbra, no se ilumina este botón para encenderlos, los tales altares. Y todos están alrededor del pájaro, del pajarraco. No tampoco. A ver, a ver. La única sería acercarmele, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero no creo que pase nada. Vamos, vamos a acercárnosle. Ah, eso okay. qué? A ver. A ver, vamos a acercárnosle al pajarraco este. Uy, nos dispara el hijo de madre. No es momento de rendirse, la ciudad todavía necesita de ti. Ok. Efectivamente acabó con nosotros. Pero vamos a ver si haciéndolo. A ver si de nuevo. Ahora sí ya se nos enciende como. como. como los altares. A ver. Listo, ya se ap apareció el botón de encender. Mm, pero yo me acerco y no se enciende. Ni tampoco el botón me da la oportunidad de. De encenderlo. Perdí. Perdí el juego. O es pues, que a dónde debo ir? Pero no, no, es que ya no tenemos que seguir la brújula, ya tenemos es que seguir es. Hacia los tales altares, pero.. Pero es que no.. No se enciende nada. No se enciende nada, nada. Ah, qué vaina. Bueno, pues creo que hasta aquí nos tocó dejar. No sin antes de todas formas decir que el juego está muy bonito, es decir, más que todo la parte de cómo rescata la historia de Fusa, la cultura de Fusa, eh, esa combinación entre estos eh, elementos ur urbanos, eh, esto como pues, edificaciones, estatuas, eh, la alcaldía, la, la, la iglesia... Eh, Cómo los, los destaca como elementos que hay que recorrer y que si una persona que conoce Fusa tenga que recorrerlos es muy llamativo porque uno dice, ah sí, pues si estoy ubicado acá debe estar aquí entonces es tan chévere eso y que a la vez integró unas, un cierto elemento de realidad en el juego y es que eh, ubicó estos signos de admiración donde existen negocios que si uno de verdad se ubica en la ciudad de Gasuga los va a encontrar realmente en esos sitios o por lo menos en esas calles, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención la combinación de, de ideas que, que, tu, que tuvo aquí Carlos para, para integrar tantas cosas de Fusa en, en un mismo jueguito. Entonces me gusta, me llamó la atención. Eh, sí, claro, como cualquier juego tiene algunos bugs. Eh, solo, bueno, en mi caso noté uno que era que a veces se quedaba como agarrado de estos signos de admiración en algunos momentos. Pero el que, el que sí me dio mucha tristeza es este de no poder encender los altares. Porque yo quería ver cómo, cómo se vencía al, al pajarraco. ¿Al al, al, al, al, ¿al, qué? al águila. Y lamentablemente no pude. No, no, el botoncito no me enciende, no me muestra. No. Entonces pues lamentablemente me toca dejar hasta aquí el juego. Pero realmente es una propuesta grande, de por sí es una propuesta grande en sí, yo no sé cuánto le habrá tomado hacer todo esto eh, yo sé que él estuvo preguntándole a la gente por ejemplo, que si querían aparecer en el juego eh, pues eh, dando la ubicación real de ellos etcétera, y eso me pareció una maravilla, de verdad yo estoy muy contento, pues porque alguien haya hecho un juego y que ese juego, pues, tuviera en cuenta la ciudad de Fusagasugá y, y qué bien, pues lo hizo un fusagasugueño y eso es aún más a un, un motivo más para alegrarnos, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Pues, esto, de por sí, Carlos, estuvo por ahí en el evento de TEDx, TEDx Fusagasugá, ya también ha sido invitado por ahí en la emisora de, de Fusagasugá, también para hablar de, de lo que hace, es un desarrollador de videojuegos, pero también él hace eh, muchas otras cosas, entre ellas, pues, obviamente, también hace soluciones, da soluciones en cuanto a animación y videojuegos para empresas así que si ustedes son una empresa también interesada en, en que alguien haga un videojuego de, de bueno de su empresa o algo algo una animación y eso él, él suele hacer todo este tipo de trabajos en su empresa entonces pues excelente excelente estoy muy contento de haber elegido este juego para este capítulo muy contento muy feliz y a todos ustedes, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y si no conocen Fusa, son de Colombia, vengan a Fusa y conózcanla. Eh, es un pueblito pequeño, pero que está creciendo bastante. Así que de verdad se van a dar cuenta que hay muchas cositas para hacer. Y esperamos que a futuro muchas otras más. Y los... ¡Uy! Este, este lugar... ¡Ah! está es la casona de Acoburgo, Sino que es la que está más peligrosa para entrar. Pero está es la casona Coburgo, si no estoy mal esto, bueno nos vemos en la próxima amigos, bye bye